Nos vamos directamente a Luján de Cuyo porque hay un gran incendio en Pedriel. Julián Chávez está del otro lado. Julián, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Juli. Julián. Julián, Gisela, el gusto es saludarlos. Bueno, Luis Rodríguez te está filmando el foco que en este momento se está eh, produciendo. Eh, estos montes están, estamos en, en el límite entre Pedriel y Lulunta. Por detrás de esas montañitas, de esos cerros, pasa sí. el río Mendoza. Y ahora les voy a mostrar, primero les estoy mostrando el fuego porque hay una... Un cables de alta tensión y una torre de alta tensión, que recién el fuego llegaba casi hasta ahí. Y ves, Luis, cómo a tu derecha empieza a prenderse de nuevo el fuego. porque Y vamos a mostrar cómo es el monte nativo acá. Está muy seco, lo ha dicho Burriesa muchas veces. Mirá mientras yo hablo cómo comienza a prenderse el fuego y ya vas a ver cómo sí. va tomando eh, hacia arriba. Este es uno de los focos. En esta zona hay cinco o seis focos. De aquel lado hay camiones de bomberos y de este lado también. Ya se los voy a mostrar. Pero bueno, vengo un segundo con esto, Luisito. Fíjense, esto que es jarilla, que está absolutamente seco, que tiene un olor riquísimo. Pero ustedes no saben cómo prende, es malo. Lo van a ver en un ratito cómo cuando arranque el fuego empieza, es muy combustible y va muy rápido. Y ahora les quiero mostrar detrás mío que el fuego en realidad no viene del cerro hacia las casas. Viene de las casas hacia el cerro porque se ha prendido... Cabeña, esto es Cayo de la Barría, sí. vamos a ir con los vecinos. Y fíjate que el fuego ha pasado por acá. ¿Ves cómo ha quemado esta zona y ha seguido hacia arriba? Lo que pasa es que va por arriba con las chispas y está todo tan seco que donde cae, prende. Y ahora vamos a movernos, mientras los escucho, y van a ver los vecinos trabajando con mangueras porque ya pasó por varias propiedades. No ha prendido fuego ninguna casa, pero sí ha prendido árboles de, de, de las casas. Entonces, la preocupación es mayúscula porque... Mirá todo lo que es este, este material combustible Si el fuego, claro. si cambia el viento y baja sí, Las casas sí. van a estar absolutamente desguarnecidas Y es la misma situación que tuvimos en el Challao ¿Se acuerdan cuando se quemó toda la, la claro, ladera sí, sí. del Cerro Arco? Que sí. los vecinos no podían hacer nada Es más, ahí se están juntando los vecinos Los escucho y hablamos con ellos Bien, eso queríamos preguntarte Si ya la gente se estaba reuniendo Nos decías que estaban intentando ellos ayudar con mangueras ¿Cuántas casas hay ahí en el lugar? ¿Y cuánta gente? Vamos a ver que se reunió hay muchas, sí nos vienen de atrás, este uh -huh. árbol que está acá, Luisito, este árbol lo estaban apagando recién. Pero evidentemente la preocupación es muy grande. Hola vecinos, los saludo. Bueno, estábamos por salir al aire y vos viste cómo sí, se prende, es un sí, segundo. Sí, un segundo, un segundo, más con el viento, es pólvora. Con la claro, que estoy. Claro. Vos me decías que lejos del fuego venir de los cerros hacia las casas, viene de las casas porque se prendió cerca de Cabañas Caprina. Claro, se ve que se inició el fuego ahí, se fue desplazando por las distintas fincas y el viento hizo que las llamas cruzaran para el lado de los cerros y bueno, se empezó a propagar kilómetros y kilómetros. Qué increíble que, la, que las brasas puedan ir y la, las, las pequeñas chispitas puedan prender un fuego porque ha viajado, estoy calculando, pero son como 200 metros. Sí, sí, es, la lleva el viento, cae y donde toca es yesca, es material en descomposición, todo mucho, muy seco y bueno, arde, claro. pero de una manera que no lo puedes creer. No ha prendido fuego a ninguna, a ninguna casa todavía, no has visto eso. No, no, eso? no, le ha pasado muy cerquita a las casas. Es una zona muy propensa a los incendios. El año pasado se incendió todo alrededor del salón de Fiesta Alma, donde hay capitales importantes promoviendo el turismo, donde hay viñedos promoviendo también la parte tecnológica y muchas casas y, bueno, necesitamos también eh, ayuda del gobierno con la cartelería, con la prevención. Así que, bueno, sería bueno también tener un destacamento bomberos cerca en la zona porque... Es eh, nota repetida todos los años. Permiso, me voy a mover, vení, Luisito, que vas a ver cómo trabajan los Juli. vecinos mientras te escucho, Gisela. Fijate sí. que están con una manguera trabajando arriba de un techo. Sí, claro, te vos recién decías algo de brasas. ¿Esto qué, qué, qué se origina? ¿Por algún fuego que se incendió en este lugar? ¿Un asado que se estaba haciendo? ¿Una comida? ¿Por, por qué se origina? Vos sabés que es buena esa pregunta y le estamos haciendo y la sí. respuesta te va a indignar, porque mucha gente Ay, justo perdimos el contacto, Juli, no sé si nos estás escuchando. Bueno, a vamos si a tratar lo de, de sí, recuperar. A cuando lo... A ver si logramos. No, bueno, si no, eh, mejoremos la imagen y lo retomamos a Juli, aunque sea en un minutito, porque lo que está contando es fuerte, empezaba a contestar tu pregunta de claro. se si le hace una brasa. Claro, porque si las a ver si el fuego, lo que le explicaba no recién, iba de las casas uh -huh. hacia el cerro, ¿no? Sí. Hacia estos... estos eh, a toda esta naturaleza, obviamente uh -huh. allí es, es salvaje que está, porque obviamente para, para arriba no, no hay... Y sumamente área. Y, su, y sumamente ária, ¿cuánto hace que no llueve a Mendoza? Que eso también lo, lo... A ver, lo complica cuando uh -huh. sobre todo empieza o aparece este fenómeno del viento sonda. Entonces digo, bueno, se me cruzó por la cabeza decir, si viene de una casa, habrá sido por algún fuego que se inició allí, un asado, algo que siempre se dice que en estos momentos, cuando sobre todo hay alerta uh -huh. de sonda, hay que tratar de no hacerlo, porque justamente esto puede provocar grandes incendios, lo y es, en otras ocasiones. y es lo que estamos viendo justamente en esta oportunidad. Es como pólvora, decían algunos sí. de los vecinos. Ustedes lo vieron, puñados de 20 o de 30 personas subidos a los techos de las casas, sí. tratando de apagar algunos árboles. Lo que pueden hacer, y hacían dos pedidos concretos también, un cuartel de bomberos que esté más cerca de la zona, uh -huh. hablaban de un incendio del año pasado, y más cartelería, aunque hay que ver hasta qué punto la cartelería termina de concientizar a la gente, porque vuelven a pasar estas cosas. Claro, ¿no? los hijos de rigor, viste, que siempre decimos, sí, hasta que sí. no están ahí, detrás de cada uno de nosotros, uh -huh. persiguiéndonos para que no se haga esto, porque si no te aplican una multa, es como que no sé si tomamos conciencia, lamentablemente, ¿no? Juli. Le retomamos, Juli. Sí, lo escucho, sí lo escucho. Bajé a, para mostrarte cómo están trabajando ya adentro de la propiedad y ahí perdimos señal. No me alcanzaron a escuchar cuando me decías cómo se origina el fuego. Claro. Lo, lo más probable es que se origina con gente que lo comienza para limpiar aprovechando que hay viento porque limpia más rápido cuando lo, todo el mundo sabe. que. Pero no es, lo es una locura, bueno, claro. Es, es una locura. Siendo mendocino tendría que locura. saber lo Las que ocasiona. Acá tenés muchas casas. Sí, absolutamente. Sigo hablando con los vecinos. Vamos. Vecino, estás todo manchado. ¿Dónde has estado trabajando? Yo, eh, Preferís no hablar, no hay problema. Me decías eso, ¿creen que, que pueden haber empezado el fuego para limpiar? En teoría se empezó para limpiar el fuego. Y ahí se fue corriendo finca por finca hasta que saltó con el viento las, las chispas y ahí se vuelve a reanimar el fuego porque, sí. bueno, está tan seco todo que arde en dos segundos. No, y ahí, sonda. ¿no? Claro. Mira, Luisito, empieza de nuevo el fuego a, a la derecha de lo que tenías recién prendido y vas a ver lo rápido que toma. Bueno, lo estaba diciendo Gisela recién, lo decimos mil veces en los noticieros, creo que si sos mendocino lo tenés que saber, pero hay gente tan desaprensiva que aprovecha que hay el viento para limpiar. Claro, sí, es un problema el, el tema de las quemas de, de yuyos y de pasto seco y después el asado al lado de los ríos, donde está lleno de uh -huh. cortaderas, cañotas, cañoverales de caña, y todo eso es en esta época es pólvora. Está con la sequía que hay y para colmo esta zona de los cerros es muy eh, de torbellinos, de vientos que van para un lado y para el otro Entonces vos podés hacer una pirca para prender un fuego Pero te cambia la dirección de ese viento Y el fuego se empieza a propagar por claro. toda la maleza Y lo que vimos ahora, que yo no lo había visto nunca Es, claro, que brasas encendidas Que además deben ser diminutas para que el viento las arrastre Pueden viajar lo que estamos viendo de acá hasta el fuego Que deben ser 200, 300 metros Porque en el medio no ha prendido nada Pero allá sí ca cayeron esas brasas Exactamente. Y bueno, aparte estuvieron los bomberos, llegaron muy rápido. Y bomberos, Luján. Bomberos, bomberos Luján. Bomberos Luján. Dos dotaciones o tres dotaciones, apagan el fuego y se tienen que ir a otros lugares que, que lo están llamando porque es una crisis, ¿no? Hay el, muchos focos. Hay muchos focos. Entonces van. Rápido apagar otros lugares, pero con el viento lo que ellos apagaron vuelve a reanimarse. ¿entendés? Claro, es muy es difícil, no sé, claro. Vuelve a, a aparecer fuego. Ya esto era una zona controlada, pero como vos verás, sí, se sigue en prendiendo. minutos Aparece y así por todos lados. Claro. Bueno, ¿qué van a hacer los vecinos? Se tienen que quedar en alerta, cada uno en su casa, juntando agua y esperando que el, que el fuego no venga para sus casas. Tal cual, tal cual. Y es lo que estamos tratando de organizar, que vayan quedando distintas guardias en las distintas propiedades. Uh -huh. Muchísimas gracias. No, por favor. Julio. Bueno, esta es la situación acá. Si alguna vez vinieron a Cabañas sí. Caprinas, que es muy conocido, sí. están acá, a mi izquierda, a 300 metros, esta es calle Olavarría, es muy conocida, también hay un salón de fiestas muy conocido, uh -huh. es una zona preciosa, desemboca en el río, que también es muy lindo. mira de donde vos estás, Luisito, sin muerte mucho, vas a ver al vecino cómo está mojando todo el techo por, por si viene el fuego, con, con una manguera y también con una mochila, despacito para no irnos, vas a ver el vecino mojando el techo y mojando claro, la casa, dudas. esperando que el fuego venga para acá, claro. Totalmente. Juli, aparte, digo, más allá de que los vecinos estén ahí de guardia y cada uno atentos a lo que vaya sucediendo, pero ¿alguien más, digo, por parte de gobierno, de defensa civil, o alguien más ha intervenido o está allí en el lugar también, eh, bueno, visualizando, Estuvieron ¿no? bo bomberos Incluso. de Luján, estuvieron sí. bomberos de Luján, apagaron este árbol que está acá, que se sí. prendió fuego bastante malo vas a ver todo negro, todavía están tirando agua, y salieron volando en el carro de bomberos porque tienen... Nos decía, tenemos 5 o 6 focos solamente en la zona, cerca de las casas. Así que muchísima atención en esta parte de, de Luján porque el fuego está muy cerca de las casas y como ves, Juli. mira todo esto es, obviamente esto no está plantado, esto crece solo, todo esto está tan seco. Pero olvidate, que eso prende, sabes que cómo? una puede prender todo, claro. No, iba a preguntarte, claro. pero creo que empezó a contestarlo ya la, la propia imagen. Casi toda gente que vive ahí, no es que sean propietarios que, alertados por lo que pasa, vienen a, a revisar sus, sus casas. ¿Son gente que vive en ese lugar? No, entiendo que vive, es gente que vive en este lugar. Tenés sí. algunos lugares para tomar cerveza, tenés algunas cabañas que se alquilan, pero es gente en su gran mayoría. Jefe, en su gran mayoría estas personas viven acá, ¿no es cierto? ¿Todos viven acá? No es de acá. Bueno, sí, entiendo que sí, que sí, es gente que vive acá. Bien, esperando entonces a ver cómo evoluciona, decías, los bomberos estuvieron hasta hace un ratito por ahí, se fueron porque tienen solamente en esta zona cinco o seis focos activos y sí. los vecinos preocupados Eso de me que dijo el bombero de Luján a mí. no vuelva para acá el fuego porque vos lo contabas al principio, fue de las casas hacia esos montes que estamos observando y que siguen este, encendidos a esta hora. Absolutamente. termino esta Terminamos este vivo. fíjate que ya había pasado el fuego por ahí y ahora se ha vuelto a encender. Sí. Como nos decía el vecino, que parece que se apaga, pero puede volverse a encender lo que queda sin quemar. Y vamos a ir un poquito más eh, rodeando el río porque nos hablan de varios focos prendidos. A ver si alcanzamos a llegar para mostrárselos. Bien. Bueno, Juli, estamos en contacto. Nos mantenemos en contacto para ver y seguir de cerca qué es lo que está sucediendo allí. Sobre todo no la alerta que van a mantener los vecinos también para... ...que esto no pase a mayores, ¿no? Seguro, y mucha gente preocupada. Gracias sí. Julián, en un Ahora ratito escuchamos. volvemos. Estamos, recordamos por si te acabas de sumar, en Perdriel, en Luján de Cuyo... ...muy cerca de Lunlunta y lo decía Juli, nuestro compañero... ...pegadito a donde está Cabaña Caprina, claro. que es un lugar... Este, ...muy conocido, sí. que sí. hay un salón de fiesta conocido también, bueno, claro, muy cerca. Y nos decían que el salón de fiesta a su alrededor, por lo menos, se había incendiado el año pasado... ...o sea, sí. muestra lo que es, lo árido de la zona... Y lo peligroso también de que se enciendan fuegos por ahí. Claro. Y este se encendió a propósito, queriendo limpiar según la información que manejan los vecinos. Claro, según lo que se dice, ¿no? Según estos trascendidos, pero igualmente, uh -huh. digo, cuando siempre llega la alerta, sobre todo ya lo veían mencionado, alerta amarilla por sí, viento sonda, claro. de hecho todos hemos sido testigos, que ahora vamos a hacer el repaso de cómo, cómo fue y cómo sigue todo en los distintos departamentos, pero es donde menos uno tiene que accionar, ¿no? Donde ahí la parte humana menos tiene que estar, porque sabemos perfectamente lo que provoca la altas temperaturas, el viento y el fuego no es una buena combinación, es más, es una combinación explosiva justamente, ¿no? Entonces, bueno, a, a tener en cuenta esto. A veces hay gente que cree que controla la brasa sí, que está generando, pero... lo que marcaban los vecinos, se sientan, hacen un asado y cambia absolutamente el viento y puede viajar muchísimo, cualquier brasa, cualquier chispa... Y el resultado es el que estamos viendo, pero de verdad, puesto esto empieza con una chispa pequeñita, lo Ex contaban recién. Claro, totalmente, y la dimensión que toma uno no la puede manejar, uh -huh. es como querer intentar controlar la naturaleza, o sea, es, es imposible. Entonces frente a esto, nosotros humanos diminutos, lo que tenemos que hacer es justamente actuar con responsabilidad.